Interactivos es un taller en el que se desarrollan ocho proyectos de forma colaborativa y con participación internacional. Comienza con una serie de conferencias y charlas, eh, componentes eh, de altísimo nivel internacionales, en el que se marca pues, toda la parte teórica y se contextualiza con diferentes prácticas eh, pues el, el tema que, que vamos a tratar para, para que se desarrolle durante los talleres. Este año la temática que se eligió fue la alimentación, porque consideramos que, que precisamente al ser una necesidad básica y por las consecuencias económicas y sociales que tiene, es una herramienta absolutamente fundamental y en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para generar un cambio eh, económico, social y medioambiental que nos permita mitigar eh, o reducir las posibilidades de colapso que según los científicos vamos a tener que enfrentar en los próximos años. Para mí ha sido una sorpresa muy grata ver cómo se han ido conformando los grupos, cómo se han ido cohesionando, cómo han ido trabajando y configurando proyectos cada vez más potentes y más estructurados. Y bueno, pues al final salen ocho prototipos, desde mi punto de vista, muy inspiradores y que merece mucho la pena de conocer. Proponemos un tour a través de una serie de barrios de Madrid junto con una audioguía en la que abordamos pues, eh, desde lo que es el conflicto medioambiental que provoca la, la, la alimentación, qué cosas ocurren en Madrid en concreto relacionado con eso y qué iniciativas están desarrollando los vecinos que de alguna manera, manera ofrezcan resistencia al, al modelo alimentario hegemónico ¿no? que hemos visto que es muy tremendamente nocivo. El proyecto trata sobre la recolecta de los desechos alimentarios. La idea es que durante estos días se haya recolectado como todas las pieles de fruta y hayamos podido experimentar para crear nuevos materiales. Un poco la idea eh, desde el principio era construir como algún tejido biodegradable, nuevos materiales que consisten en que sean biodegradables, que puedan tener una durabilidad y que al final se puedan descomponer y volver al ciclo de la vida. Orgullo de Huerta es un proyecto que será una, un documental web uh, interactivo con animación 3D y contenidos de documental para visibilizar uh, y reflexionar sobre la competición entre el suelo, urba, el suelo agrícola y el suelo uh, urbano en las áreas metropolitanas de las ciudades. Presentamos un proyecto que se llamaba Consuma Conciencia, era un proyecto pensado para tratar de diseñar una campaña de comunicación dirigida a jóvenes para contarles que nuestra dieta influye en el planeta y que la manera en que estamos consumiendo alimentos y produciéndolos pues nos puede llevar al colapso. mentor, questions on how to push their projects further, I've been Uh, one of the people that they can talk to about how to, yeah, how to think about their projects. My function is to try to pues, facilitate and cuidar take care grupos the groups to have everything they need, understand qué what they are a help them when they are stuck in una idea, and to be a support el cuidado de, del grupo y, de, y del proyecto. Y otra parte, pues que es un poco de producción, de echar una mano a conseguir materiales, a ponerles en contacto con gente que hay en Madrid haciendo cosas que les puede, ¿no? que son parecidas a las que están haciendo, hacer red, ¿no? En definitiva. Nuestro proyecto consiste en hacer una página web. Eh, donde quede reflejado toda esa información que encontramos dispersada en la web sobre comida ecológica, eh, residuo cero y todos esos eh, grandes temas sobre alimentación sostenible, pues queremos hacer un portal donde toda esa eh, información esté volcada y sea mucho más fácil eh, acceder a esta información. Biolesp busca generar una red de semillas comunes y abiertas a través de dos instrumentos, una plataforma web para el registro, mapeo, intercambio y mejoramiento colaborativo de semillas y también un conjunto de licencias para la apertura de estas semillas y evitar su futuro patentamiento. Lo que buscamos es equiparar en cuanto a lo que es cerveza y el producto que podemos obtener con otros productos que originalmente se utilizaban como desechos y unificarlos en un mismo consumo, ya sea eh, el snack de un, de un trago cervecero como surgió ahora que es el nacho Cargo salado o una barra de cereal The project location net of, of future dust uh, is and to design and create a powdery food systems by using the technology of dehydration and dustification and after we make into the powder we can use our imagination to Trabajar sobre la alimentación, ponerla en el centro pues, de los proyectos que queremos hacer y además entenderla en interrelación con todas las cosas que están pasando en el mundo, bueno a mí me parece que es de las cosas más bonitas a las que nos podemos dedicar. Realmente está siendo una experiencia única el tener la oportunidad de interactuar. Eh, con gente de perfiles tan variados, de lugares tan diferentes en este mundo maravilloso. Los proyectos, bueno, son 15 días, no es mucho, no se sabe luego si continuarán o no, pero siempre queda ese, ese ejercicio que hacen de compartirlo y de, y de trabajar esa, esa concienciación, es muy interesante. Estamos muy convencidas, Yo no sé si voy a salir activista de aquí, pero en realidad es muy importante empezar a comunicar que la dieta que llevamos condiciona la salud de nuestro cuerpo pero sobre todo de nuestro planeta. ¿no?